La región de yo vivo es carretera de Chapán, Viajaré en pleno verano, eso una la La región donde yo vivo es carretera de plata viajaré viajar en verano, es una calamidad, después de que soy seguir, hasta puede quedar sol, como es carretera vieja, se levanta mucho, por, por puede, casarse, puede casarse, casarse, hasta que eso puede quedar sol, como es carretera vieja, se levanta mucho. Mi no por bola, por qué, Un día yo invité a mi novia y salimos a Y no llegamos muy lejos, el polvo la puso mal, y por qué compadre fue Un día yo invité a mi novia y salimos a pasear, no llegamos muy lejos. Se puso brava y le causó fuerte no el Y ella se fue a su hijo porque se en el polvo. Le dijo: Si una cuando vayas a viajar y no habla mucho en la boca, Y el polvo no te cena. Mi novia sigue el cruceo, y a su mamá no le insulta. Vamos, cartera, entre, entre más polvo, más le gusta. Así como le gusta ver A usted, de Esa la vieja la van a mandar Seguro que mi negra ahora se va a sentir mal ¿Y por qué? Esa la vieja la van a mandar Seguro que mi negra ahora se va a sentir mal Porque ella empezó a viajar Carretera de chamar y rezo de calpina por la peña mañana Porque ella se iba a viajar de este y resulta que al final El polvo no tenía meña, Y el polvo no reciena, que a su mamá no le insulta, mamó carretera de los este polvo más le gusta. Oye, ingrid porque ella le gusta el polvo, por más le gusta ella. ¡Hombre! Porque ella le gusta el polvo, es la carretera vieja. Hacen dos años que te entregué todo mi cariño En una noche igual esta llena de estrellas La misma luna con su lucero quizás bendigo Mi vida al lado de tu vida siempre estuviera Y tiene que ser vivir, Siempre la vida manera que Ojo oh, en la noche aquella y tiene que ser vida de la misma madre, a Cristo la noche. Ojo oh, oh, en la noche aquella y ay, la ay, ay. Ay, ver que y desde entonces que yo no olvido ese cielo lindo La misma luna con su lucero y su bendigo con unas ganas de arrepentirme no hoy en mi cantar. Y tiene que servirme y siempre a mi mamá, A que se toda la noche como fue la noche que yo. Y tiene que ser vivida en la misma madre. Aquí se está. <música> ¡Uh, vuelta! Uh, ¡Oye, aquella! ¡Ay, obé! ¡Pero no está Desde entonces que yo no olvido ese, ese cielo lindo Igualítico el que desde niño viene Cesaro. La misma luna con su lucero quizás bendigo Con una ganas de y en mi cantar tiene que ser Aquella, aquella. Bueno mi gente chao Aquí lo dejo con mi pupilo Chao Nos vemos en otra próxima En otra próxima oportunidad Aquí está mi hijo Aquí está mi hijo Que le va a cantar Y también está Mi pupilo Y tiene que servir Siempre en la misma madre. Uh, noche. Este es mío, este es mío, este es mío, este mío, este es mi hijo este es mi hijo. este es mi hijo. Él le va a cantar una canción nueva este es mío, este es y